buscas un team building evento a new york en español contacta con nosotros en facebook tenemos todo listo para tu empresa dedicado a prestar servicios especializados en actividades de team building motivación eventos e incentivos convenciones presentación de producto con un importante valor añadido en forma de servicios profesionales de montaje audio. Fotografía y espacios para empresas y grupos. Creamos y producimos actividades de team building, incentivos, coaching y motivación orientada a empresas y grupos, donde trabajamos día a día para innovar y crear el evento que mejor se adapte a tus necesidades. Tenemos el producto más innovador del mercado, con una amplia experiencia y sorprendentes soluciones para tu empresa.